Hoy os traigo Resident Evil 7 Hey, muy buenas monstruitos Se la lleva también con él, eh Pelea bastante intensa Al final lo hemos hecho bastante bien, ya os digo Tercer intento, pero bueno Por lo menos ha sido bastante bueno Ay, Pelea intensa, eh, <ríe> sí, sí, como dice no Branny, el perro intenso Tenemos ¿eh? trabajo que hacer me ha cosido la mano con, la, con unas grapas, ¿sabes? Madre mía Hoy no creo yo que me pase el juego entero, ¿eh? Pero vamos a estar jugando todavía un rato ¿Dónde? más Porque tengo bastante ganas ¿Pero qué? Vamos arriba, dormilón la hora de la cena ¿Quién, ¿Quiénes sois? Y mía Come, está rico Es muy hijo de puta, no sabe apreciar un manjar. vieja? No. ¡Oh, ¡Joder, ¡Oh, no. ¿El chico va a comer? ¿Quiere comerse la cena? Ven aquí, chico Venga, vamos, vamos, vamos, ¡Venga, cabrera, mierda, mierda, no está comiendo, ya tú está comiendo. Cállate una puta. ¡No para él! ¡Fuera de aquí! ¡Eres un hijo de puta! ¡No podía hijo de puta! ¡No se lo come! ¡No se lo come! Se suponía que iba a ser una cena especial. Seguro que es el polio otra vez Salvada por la campana, ¿eh? Nunca mejor dicho Ahora vengo La viaja ahí, tranquila Qué asco Parecen tripas, eh, lo que me estaba dando de comer Que por cierto, en Madrid son típicas, eh, las tripas En un palo Ay, qué asco, por favor ¿Qué Señora, usted está date... ahí tranquilita. Y no me cause problemas, ¿vale? Y okay, vamos a ir agachados. Seguramente pilla ahora, ¿eh? Porque no sé para dónde tengo que ir, la verdad. A ver, vamos a ir investigando cositas, ¿eh? Me están dando por aquí, perfecto Por ahí parece que me hace falta de coger algo Y nada vale. De momento voy a ir agachado, ¿vale? Ya os digo porque no quiero yo sorpresa ¿Hay alguien aquí? Vale, eh, 25 de abril. Varón 30 delgado. Uh, vale, no, no queráis saber lo que hay ahí dentro, ¿vale? Cuestión es: ¿por qué puerta tengo que salir? Eh, eh, vale, ¿dónde me dejan salir? nadie sí. Vamos a rebuscar un poco por la casa Que ahora mismo pues no sé por dónde tengo que ir La verdad, para que os pueda engañar Al garaje y En el garaje pues seguramente termine pillando Vale <risa> Vale, me hace falta una llave para poder abrir eso, ¿eh? Voy a ir caminando así. Agachar, me parece. Y. y. con cuidado, ¿eh? Vale, está cerrado por el otro lado. Me hace falta otra llave para poder abrir eso, ya os digo. Tengo que cortar la cinta aislante Ok Me hace falta un cuchillo, eh Ahora que estoy viendo porque hay una caja también que Vale, viene, viene el tío ¿eh? Ha abierto una puerta No sé ahora mismo cuál es, vale Pero ha abierto una puerta Abierto esa puerta. Me va a aparecer aquí en toda la cara, ¿eh? Me parece a mí. Nos tenemos que mover ya. Aquí. Aquí, está aquí. Nos tenemos que mover. Me parece que no me ha visto, ¿eh? Le vale, tengo una llave, ¿eh? Vale, una foto. Pone... Eh, ya, aniversario, ok. Y esto es una foto de una tía que no se le ve la cara. Ok, vale. Una llave. No Tiene que venir por acá, eh. Creo yo. Vale, tenemos ahí un interés chicos. Esa, ese muñeco que me la cabeza es un interés me parece. ¿eh? ¿Tiene? Mi pequeño Ethan, sin salida lo sabes, me hace falta una, una pieza ahí, no, no sé cuál es ahora mismo, la verdad. Y sé que está de detrás de la puerta Pero el tío está ahí Voy a probar a ver si puedo poner la llave esta En la puerta que tenemos enfrente, ¿vale? Y a ver si sí puedo salir corriendo Pero lo dudo mucho, ¿eh, gente? Es que tiene que estar aquí Vale, se va, se va, se va De quiera que estés. Me va a pillar, lo tengo detrás. Quita, quita, quita, quita. Es que lo tengo justo detrás. Y, y tengo una corrupción ¿eh? No te vayas. Nah, me pilla, me mata. Me quita. Hace falta que coja eso, ¿eh? Vale Vale, vale, vale sea ¿Cómo voy a arreglar esto? No, Esta puerta no la puedo cerrar, no la puedo cerrar, no me la puedo creer. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? Vale, no tengo nada. Vale, vale. Estoy muy mal de vida. Eh, lo estoy haciendo este con el puñetero culo, ya os digo Pero bueno, así por lo menos vemos un poco cómo si Vale, ah, me mata. Patético. <risa> yo, Es eh, la, primer, la primera vez que lo estoy jugando, eh. He muerto ya cuatro veces. Así que tampoco soy muy buena. En Minecraft también muero bastante, ¿eh? Pero bueno. Yo lo intento por lo menos, eh. ¡Uy, qué es? Tira para allá, por favor. Vale. Está ahí, necesito que se mueva. Vale, viene, viene, viene, viene. No me ha visto. Es lo importante, ¿vale? Uy. Me estoy poniendo nerviosa, ¿eh? <ríe> Yo lo intento, vaya. A ver. Hijo de tu madre, por favor, aquí no vengas. A lo que sea le está endiñando, ¿eh? No sé si estará aquí el tío, ¿eh? Sal, sal de donde quiera que estés Vale, ahora o nunca, ¿eh? Ahora o nunca, gente Hay que ir a por las llaves ya Vale, me la llevé Me llevé la llave, ¿vale? vale De nuevo, por si me encuentro algo, ¿vale? Que no creo. Aquí tengo el muñeco que todavía no lo puedo coger, así que después lo, lo pillaré, ¿vale? Viene. Creo que viene, ¿eh? Aquí voy. No sé si es que ha salido fuera o es que viene por aquí, ¿eh? No está, no está, ok Tiene que estar en la, en la habitación esto que es la de la cocina Me he quedado súper callada por lo mismo, gente, ¿eh? Porque estaba todo, todo concentrado a ver, con toda la atención A ver si me venía el tío este o no ¡Y mi pequeño Ethan! Qué lol! Tiene que estar por aquí, eh. Va a venir, tío, ¿verdad? ¿Dónde estás? Aquí no, vale, no está, no está, eh lo Que yo no sé si va a venir detrás mía Porque yo sé que me persigue por aquí, ¿vale? Pero ya en este pasillo yo no tengo ni idea Antes lo he visto poniéndose ahí en la ventana Y no sé yo si va a venir otra vez a mirar por la ventana Entonces me da un poquito de repelú Que el señor venga a mirar por la ventana Y yo me lo encuentre diferente, ¿vale? Creo que está aquí, ¿eh? Vale, no me atrevo. <risa> eh, Se te van, estás... Sí, sí, sí, sí. Estoy más muerta, más muerta. Escondida, baila. <risa> sí, sí, si sí, me ven, estoy capú, ¿eh? Puedo leerte, yo también te puedo leer. La tufa era que viene, que viene. Viene, viene. Vámonos para atrás. Ya os digo, chicos, es mucho de escuchar El personaje por donde viene la es parte de la familia. Vale Y creo ¡Ay, la madre que te parió, hijo de tu madre Hijo de tu madre, os lo estaba diciendo Que venía Por favor, no vengas hacia el final Del pasillo Aquí no estoy, ¿vale? Va a venir Te encontraré y te mataré tarde o temprano Va a venir, ¿verdad? Lo difícil que se me está haciendo esta parte. No lo puedo ni imaginar. <risa> La anterior ha sí, cosa muy sencilla comparada con esta. No, va a venir, va a venir. Viene, viene. Creo que va a venir, ¿eh? Me lo voy a encontrar de frente, gente. Me lo voy a encontrar de frente, ya os digo, ¿eh? Ojalá se haya dado la vuelta Y allá Ana me ha visto la ventana ¿Y están? ¿Y están? ¿Y están? Vale, está por aquí, por esta habitación ¿eh? Está en esta habitación porque lo estoy escuchando voy a encontrarte, ¿verdad? Y cuando lo haga... está es la música muy tensa ahora. ¿eh? Ahí. Es que no se menea. Es que no se menea, tío. No me lo puedo creer. Ah, me ha visto todo entera, es que, es que lo sabía, es que lo sabía, encima aquí no tengo escapatoria ninguna A ver si le puedo... Chavos de menos Vale, vale, vale, ha dado un golpe en falso, ¿eh? Ha dado un golpe en falso, me tengo que camuflar de alguna forma, ¿eh? Y corriendo, corriendo, corriendo te, corriendo. te vayas. tengo que escribir otra vez Ahí viene Me tengo que esconder Soy un anciano, hijo ¿No puedes con un anciano? Va a venir para acá Se acabó La bicha. ¡Me ha visto! No, por favor Está usted muy agresivo, ¿eh? Está muy agresivo usted La puerta esta no sé si la puedo abrir Por favor, decirme si la puedo abrir Me cago en su puñetera nació <ríe> <Pero ríe> Por favor, me está poniendo histérica Venga, venga, abre Abre, abre, abre aquí No te preocupes, sigo no, aquí Me ha pillado otra vez Vale, vale No, no, no me ha pillado esta vez bien ¿eh? A ver Venga, venga, venga Vale, me ha pillado ahí una vez Otra vez Pero ya está, ¿eh? Tenemos que movernos pues Tenemos que mover La abuela, la abuela no sé dónde el coño está Eh, se ha ido de ahí, la vieja Se ha ido de ahí Ahora que la estoy viendo Entra, entra ven. Vente conmigo, papi ¡Te encontré! Venga, ven Yo también te he encontrado, guapo ¿He cogido lo que tenía que coger aquí, o no? No Me van diñando uh. ¡Uh, ¡Bunny! ¡Uy! Uh. ¡Uy! <ríe> <ríe> <ríe> vale, vale, vale, vale Tranquilízate, por favor Tranquilícese, papá Papá oso Tranquilícese No se puedo utilizar aquí Ay, no me digas eso. No lo puedo creer. Abre por el otro lado. ¿Qué llave? Eh, ¿Cómo lo llevas? ¿Qué puedo utilizar yo aquí? Me falta algo, ¿eh? Tengo una llave que no sé dónde no se sé, tiene que utilizar. Aquí, aquí, vale, vale, vale. Vamos, ¿eh? ¡Abrete, ábrete! Por favor, ábrete. Ay, de verdad, ¿eh? La ha costado, ¿eh? La ha costado, pero por lo menos no me <risa> Sal, sal, de donde quieras. ¡Dios que mío! Querés. Vale, vale. Papá está ahí, tranquilito. La ha costado, pero por lo menos, vamos. Eh, tengo aquí una caja que no puedo abrir. Tengo armas, ¿vale? Madre mía, ¿eh? Va a venir el tío, ¿verdad? Vale, una moneda antigua. No me lo puedo llevar. A venir verdad Lo estoy escuchando aquí porque me da la opción de A ver. Un momento, gente que Ya me estoy poniendo a nerviosa con los controles ¿eh? Por favor, agárrate vale. Ok, vale Esta es la habitación por el otro lado ¿eh? Esta zona es segura me parece ¿eh? Porque, mira, así, esta zona es segura Estamos tranquilos aquí ahora mismo Lo bueno que tiene Resident Evil <ríe> Es que tiene una zona eh, Del pánico, por así decirlo ¿vale? Una zona segura y, vale, qué peste. Eh, estamos en ella ahora mismo, ¿vale? Así que no tenemos problema. Tenemos ahí también para guardar, me parece. Así que bien. Y la cosa es que cuando abra esa puerta... Aquí no puede entrar, me parece, ¿eh? Papá. Aquí no puede entrar porque esto es zona segura, ¿vale? vale una ganzúa, por si no la habéis visto, ¿vale? vale. Buen trabajo, Ethan Zoe, ¿no? ¿Qué le pasa a esta Cállate gente? y escucha si quieres vivir Debes salir de esa casa Prueba por el salón principal Vale oh. Y esa cosa en tu muñeca es un códec No lo pierdas, es importante <ríe> Ok, vale, vamos a, ¡Ay, mira No puedo coger todavía Estas figuritas, gente, vale, pero estos son Muñecos de colección Que las cogeré después, vale, porque ahora mismo No tengo ningún arma, vale Y hasta entonces no, no las puedo pillar eh, recordad, tengo uno aquí Y tengo otro allí, vale Lo bueno de, de esta franquicia A ver Eh, antes de irme voy a guardar la partida Por supuesto, que si no después A ver qué tengo por aquí es eh, una ganzúa... La moneda, la moneda me la voy a llevar porque creo que me va a hacer falta... Pido químico... Eh, creo que esto... Fíjate, lo he guardado... Vale, nada... No. A ver... Creo que si... Hay una opción que es de mezclar las cosas... Ah. Esto me puedo hacer una curación, ¿vale? Ya tengo una curación... Vale... Y ahora lo que voy a hacer va a ser guardar la partida. Eh... Llevamos dos autoguardados, ¿vale? En, el, en los primeros reset en Evil había que encontrar como unas cintas para poder guardar la partida. No sé si aquí también hará falta, ¿vale? Así que, estamos que tenemos que tener mucho cuidado con los guardados que hacemos. Y okay, no me dejo más nada, así que adelante. ¿Dónde está el papá, eh? Vale, no se me mueva en ninguna parte, ok. Entonces, eso nos da ahí. Me hace falta un cuchillo o algo, ¿eh? Que no he visto, gente. Ok. Vale. Vamos a mirar, porque no sé si sigue aquí el tío. Eh, eh, si me he dejado algo, ¿vale? Espero que no siga. ¡Eh, hey, oiga! ¡Eh, hey, aquí! Hey, tiene que ayudarme. Hey, un momento. A ver, ¿vive usted aquí? ¿Es esta su casa? ¿Qué? Yo no, no. Vale, mire, hemos recibido avisos de personas desaparecidas. No lo entiende, tengo que salir de aquí. Cálmese. No me está escuchando, aquí hay un puñado de fanáticos tratando de matarme. Ah, bien, déjeme decirle algo. La situación en la que se encuentra es un tanto sospechosa, ¿no? ¿Está de broma? Como le iba diciendo, tenemos a varios desaparecidos. Y no puedo descartar que un extraño como usted esté implicado. Vale, le contaré lo que sé. La, la voz, eso si habéis dado paco. cuenta, no va no. con, el, Vemos el con la imagen, ¿vale? Y Por eso a lo mejor parece Espera. que está retrasado, pero no. Présteme no. su arma. Debe haber perdido la cabeza. Mire, oficial. Eh, ayudante. Vale, ayudante. ¿Quiere ver mi esquela en los periódicos? ¿O quiere ser el héroe que me salvó la vida? Un triste cuchillo? Vamos. Cójalo. No puedo darle más. Ahora vaya. ¡Al garaje! ¡Ya! Okay. Vas a pillar, amigo. ¿Qué voy a hacer con un cuchillo? Uh -huh. Vale. Tenemos dos opciones, ¿vale? Hay que ir primero a. por las cosas que nos hemos dejado. Ok, que era esto de aquí, abajo. Un momentillo, gente. Que aquí abajo, no sé si os habéis dado cuenta, eh, tenía una. Vale, se ha cerrado otra vez la trampilla. Aquí no sé, yo no puedo entrar, ¿verdad? No, no puedo entrar ahí. Vale, por aquí nada. Los cabezones, los cabezones tengo que cogerlos, que tengo dos ahora mismo. No sé si os acordáis que lo hemos visto antes. Y ya de paso voy a echar un vistazo para ya que me haya dejado alguna planta o algo por aquí, ¿vale? Eh, la pinta, pero bueno. Vale. Eh, la caja esa que habéis visto seguramente la cojamos después, cuando tengamos la, la pistola, ¿vale? Vale, un, un coleccionable, ¿vale? Y el otro lo tenía eh, en la otra parte, ¿vale? Eh, me acuerdo que tenía también otra caja, aparte de la de abajo, pero no sé ahora mismo dónde está. Segundo, ya que estamos, vamos a intentar, eh, o sea, llevarnos todos los coleccionables que veamos, ¿vale? Eh, si veo uno, no lo voy a dejar por ahí, ¿vale? ¿Ves? La abuela desapareció completamente y por aquí me parece que no me había dejado nada, ¿verdad? No está esto de aquí. Puede. Eh... ¿Un poco. Algo me habré dejado para poder poner eso, eh Pero no estoy seguro ahora mismo de lo que es Pero bueno Vale Amunición No tengo pistola Esta, ¿no? Eh, tenemos que salir de aquí Antes tiene que decirme ¿Qué hace aquí a estas horas? ¿Yo? ¿Y usted? Es mi trabajo ¿Por qué no me dice la verdad? ¡Respóndame ya! Pues no se lo cuente, no me creería Intentro. ¡Eh! ¡Sube la puerta! ¡Fuera! A subirla. La policía en los juegos y la... No. No, no, no. La policía en los juegos Mira ya. A la mierda. Voy a matar a todos En los juegos y las películas no vale para nada. ¡Hijo de otra vez arriba está arriba está arriba ¡Mierda! no me lo puedo creer Vamos con esto tú y yo? ¡Oh, sí! ¡Vamos a dar un paseo! ¡No, no, no, no, no, no! no yeah. ¡Ay, Dios mío. Ahí, ahí me hubiera podido cortar la cabeza, vamos. qué bien. Sigue vivo. Sigue vivito y coleando, el tío. Vale, me llevo la pistola. Me va a hacer mucha falta ahora, ya os digo. Vale, una curación. Ahí viene. ¡Vaya! ¡Mira lo que has hecho! Ahí viene. ¡No, tío, no, no! no, no. Me tengo que curar ahora Porque si no voy a estar en la misma en la misma mierda ¿eh? O no me cure Vale, creo que todavía no he muerto, ¿eh? no ha muerto ni para atrás, ya os digo eh, tengo que salir de aquí de alguna forma eh, munición, vale, no he gastado casi nada eso es porque le he dado bastantes veces con el coche, gente, hay una opción vale que es que no utilizáis el coche y eh, os cuesta mucho más trabajo y no os guardáis tanta munición, vale entonces lo suyo es hacer lo que he hecho yo meteros rápidamente en el coche pasar de él, vale me llevo me un medicamento de paso y eh, intentad darle la, las veces que podáis con el coche, ¿vale? Creo que vamos a subir por aquí, ¿eh? Vale, nos vamos. ¡Hijo de tu madre! ¡No nos vamos! <ríe> no está muerto, ¿eh? Para que se lo pregunte, no está muerto todo ya. Se tiene que levantar como el Freddy Krueger, pues ya os digo. Tiene que levantar más veces. A ver. Vale, me llevo eso que no lo iba a... Go, tell and